sino que se obtiene todo este factor a la derecha, no 2 dos entre 2L dos más 1, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado ¿eh? en esto de la, de la normalización y de las diferentes convenciones que se usan en, la, en las tablas de funciones especiales. Bueno, eh, dicho esto, entonces, ah, bueno, aquí está esto de que no se pueden definir eh, todas, no, no quedan definidas Todas las este, componentes, o sea, no, no podemos encontrar los ahí valores de las tres componentes, siempre hay dispersión en, la, en dos de ellas, ¿verdad? Al menos, y eso es lo que dice la ecuación 1248, ¿verdad? Este, y nos pasamos a la siguiente página, que es donde viene ya finalmente la expresión completa para los, el, el, la función y, ¿verdad? Que es lo que llamamos el armónico esférico, el armónico esférico ylm, dependiendo de dos números cuánticos, ¿verdad? Eh, donde m está limita, el valor de m está limitado por el tamaño de l, ¿verdad? Que es función solo de teta y phi, no entra la variable radial, eh, y tiene todo este factor aquí hay que meterlo precisamente para que a la hora de multiplicar 2, 10 e integrar sobre todo el ángulo sólido o sea sobre phi y sobre seno de teta, diferencial de, de teta me dé algo que sí es la unidad y eso es lo que ven ustedes en la ecuación 1254 integramos sobre phi ¿verdad? y nos queda e a la im phi por e a la menos im prima phi, es una delta mm m prima por un, por un 2pi, ¿no? Y luego integramos sobre seno de teta diferencial de teta y entonces usamos esta, este, todo este factor de normalización que viene en la 1252 y lo que se obtiene es delta Y ya, quedó adecuadamente normalizado. Eso es muy cómodo. Trabajar con funciones, hay en eh, funciones o soluciones de la ecuación de Schrödinger estén normalizadas es sumamente cómodo y siempre hay que procurar normalizar para no estar cargando de más con, con coeficientes ahí que, que, que no tienen un significado físico. ¿no? Entonces, si pensamos en términos probabilistas, o sea, estamos pensando en la probabilidad de que un electrón o, o un, este, digamos, un, un, un objeto, pues, este, una partícula, se encuentre en un espacio dado o con una energía dada, etcétera. Entonces hay que normalizar a la unidad para, que, para pensar en términos probabilísticos. Si no normalizan a la unidad, si normalizan, por ejemplo, a cinco, bueno, a lo mejor ustedes están pensando en cinco este, partículas que se encuentran en la misma situación, pero normalmente pensamos en una partícula representativa, y ahí viene el normalizar a la unidad. ¿verdad? Bueno, eh, a continuación vienen este, las propiedades de paridad de, la, de los armónicos esféricos que dependen de las propiedades de paridad de sus dos componentes, de sus dos factores, el factor e a la y el factor y el factor plm coseno de teta. Entonces, ven ustedes qué pasa cuando pasamos de teta a pi menos teta, o sea, cuando hacemos una reflexión sobre el origen, ¿verdad?, ¿Y qué pasa cuando pasamos de phi a phi prima más eh, a, a, a phi, más phi? O sea, estamos haciendo una reflexión del vector eh, de mm -hmm. posición mm -hmm. R hacia menos R. Bueno, pues aquí se ve lo que pasa con estas dos funciones. Y esto nos dice que la, los armónicos esféricos tienen una paridad que depende de si el número cuántico L, el del momento angular, es eh, par o impar. O sea, la paridad del armónico esférico es la, e, igual a la paridad del eh, momento angular. O sea, la paridad el, el armónico esférico es par cuando el, el momento angular L, el número cuántico L, es par. Y es impar la paridad del armónico esférico, o sea, cambia de signo ante la reflexión cuando el... Eh, el número L es, es no, es impar. Esto este, tiene esa importancia, aquí se ve como un simple ejercicio matemático, pero sí tiene importancia, se ve eh, a la hora de estudiar, por ejemplo, transiciones entre estados, porque ustedes saben que los átomos siempre están interaccionando con el campo de radiación electromagnética y el campo de radiación electromagnética es el que induce estados, en, en, in, in, induce transiciones. Entre los diferentes estados estacionarios. Entonces, el, el campo electromagnético, se los puedo adelantar de una vez, aunque lo vamos a ver más adelante con cuidado. Este, El campo, cada vez que eh, el, un átomo absorbe, una molécula absorbe o emite un, este, un paquete de energía de, de radiación, lo que se llama un fotón, eh, cambia su momento angular en la unidad. Y esto se debe a que el campo electromagnético emitido o absorbido tiene asociado un momento angular igual a 1. O sea, cada, cada emisión o absorción de radiación lleve, se lleva un momento angular de tamaño 1. Entonces, can, esto significa por conservación del momento angular total que... Este, la, solamente hay transiciones entre estados cuando el momento angular del, del estado cambia en la unidad. Es lo que se llama una regla de selección. Entonces sí es muy importante tener presente cuál es la paridad de, de las funciones de onda, de la parte eh, angular de las funciones de onda, que son estos armónicos esféricos cuáles no. Bueno, eso lo vamos a ver con detalle en una próxima ocasión. Vamos a ver un tema muy bonito que es este de la, las probabilidades de absorción y emisión, que este me, nos va a remitir a un trabajo muy bonito de Einstein en 1917, anterior a la ecuación de Schrodinger y a todo esto. Pero por lo pronto, eh, pues seguimos en este capítulo de momento angular y si, este, si no hay preguntas o dudas hasta ahorita, eh, me sigo. ¿Alguien quisiera decir algo al respecto? Bueno, yo no sé si ya les quedó claro a usted para qué sirven los armónicos esféricos. En, eh, si, en, en muy resumidas cuentas, sirven para expresar... Eh, las, la, aquella parte de la solución de la ecuación de Schrödinger, o sea, aquella parte de la función de onda que depende del, de las variables angulares theta y phi, o sea, cualquiera que sea la ecuación de onda en tres dimensiones, no estoy hablando en una dimensión ahí no hay momento angular, no, estoy pensando en tres dimensiones, entonces cualquiera que sea la ecuación de onda, yo que ustedes Quieran resolver en tres dimensiones, resulta que eh, la parte, eh, si pasan ustedes a variables este, esféricas, a coordenadas esféricas, r, teta y phi, entonces la parte que depende de teta y de phi siempre la pueden expresar en términos de estos armónicos esféricos. Para eso sirven. O sea, son una base. Son una base ortonormal y completa eh, que puede usarse para expresar cualquier eh, eh, parte de la función de onda que depende de theta y phi de cualquier ecuación de Schrödinger ¿de acuerdo? De manera que ya solamente les falta la parte radial por resolver. El problema se, se, se reduce, entonces de ser un problema tridimensional a ser un problema en una dimensión. Es lo mismo que se hace en mecánica clásica. ¿Cuándo es particularmente útil usar estas funciones de onda, o sea, los armónicos esféricos? Pues, igual que en la mecánica clásica, es particularmente útil usarlos cuando estamos tratando con un problema de fuerza central. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que el, el momento angular se conserva. Eso es lo que vimos la vez pasada. ¿Recuerdan ustedes? Cuando a, la fuerza es central, no hay torca, porque R cruz F da cero. Si la F está dirigida en la dirección radial, pues R cruz F da cero. ¿verdad? Entonces, cuando no hay torca, se conserva el momento angular debido a que eso nos dice la ecuación de movimiento, tanto en mecánica clásica como ahora en mecánica cuántica. Ustedes ya vieron que la ecuación de movimiento para el momento angular es la ecuación de Heisenberg para el momento angular. O sea, la que les dice que L punto L punto es igual a IH barra, una entidad de H barra por el, el paréntesis, por el conmutador de L con H. Entonces, si, si H contiene un potencial que depende solamente de la variable radial, y no de las variables angulares theta y phi, L, L conmuta con H. Por lo tanto, L punto es cero, por lo tanto, L se conserva, ¿de acuerdo? Entonces, si el momento angular se conserva, es sumamente útil poder expresar la solución en términos de los armónicos esféricos, porque son hay en soluciones, o sea, son parte, son el factor angular de las soluciones eh, estacionarias del problema. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ver a qué se reduce la ecuación de Schrödinger en el caso de fuerzas centrales. Ustedes recordarán, y si no, se les recuerdo ahorita otra vez rápidamente, en el caso de mecánica clásica, cuando ustedes resuelven, cuando ustedes abordan un problema, ya sea con la segunda ley de Newton, o ya sea con eh, un método ya más elaborado, hamiltoniano, ¿no? Eh, a lo que llegan, en el caso de fuerzas centrales, es a que se, puede, se reduce el problema a un problema equivalente en una dimensión, pero aparece un término adicional que es el potencial centrífugo, ¿verdad? Pero ya solamente tienen una ecuación diferencial para R, para la variable radial, para la evolución de la variable radial de acuerdo y, y la resuelven y con eso ya tienen resuelto el problema en el caso de la mecánica cuántica vamos a ver que sucede algo muy muy similar y eso es lo que vamos a ver ahorita vean ustedes se trata justamente de lo que dice aquí reducción del hamiltoniano para fuerzas centrales o sea el hamiltoniano se va a reducir de un hamiltoniano expresado en tres variables r, teta y phi a un hamiltoniano que contiene eh, la variable r y derivada respecto de r, porque estamos hablando de operadores, ¿verdad? Más un término que es el equivalente al término centrífugo, en el caso de la mecánica clásica. Y, y es un término que depende de L cuadrada. Así es en mecánica clásica. En mecánica cuántica resulta que ese término depende del operador L al cuadrado. Pero como ya sabemos cuál es el efecto del operador L al cuadrado sobre la función de onda, porque no, nos da los armónicos esféricos, ¿verdad? Entonces, este, ponemos el numerito allí, ya sabemos que lambda es igual a L por L más 1, ese es el eigenvalor para L cuadrada, lo metemos allí y ya nos olvidamos de las variables theta y phi, ya resolvimos la parte angular. Eso es justamente lo que se hace en, la, en esta sección 12.3. ¿Y, ¿Y cómo procedemos para ello? Bueno, para ello tenemos que escribir el operador hamiltoniano en, términ, en variables angulares. Precisamente porque nos queremos deshacer de dos de ellas. Nos queremos deshacer de Peta y Pi. Entonces es, expresamos el operador hamiltoniano en términos de variables angulares y radial, o sea, en términos de variables esféricas. Y este, lo que nos queda, ustedes lo, lo recordarán y si no, pues ahí hacen las cuentas y verán que el laplaciano, o sea, estamos con el primer término de la ecuación de Schrödinger Menos h barra cuadrada entre 2 m por el laplaciano. El operador laplaciano en coordenadas esféricas se separa como, como lo establece la ecuación 1256 en tres términos. En tres términos, el primero de ellos depende solo de R y derivadas respecto de R. El segundo, además de la 1 entre R cuadrada, depende solo de la teta. Y el tercero, además de la 1 entre R cuadrada, seno cuadrado de teta, depende solo de phi, o sea, tiene solo la segunda derivada respecto de phi. Entonces, Aprovechamos que el laplaciano, que es la parte de operador, pues si estamos trabajando en el espacio tridimensional con la ecuación de Schrödinger, en el espacio este, X y Z o, o R, theta y P, el, el, lo único que hay que expresar como operador, pues es el laplaciano, es el primer término el de la energía cinética. El de la energía potencial, pues no, porque es simplemente vdr ¿no? Entonces... Eh, si según esa expresión para el Laplaciano, eh, podemos escribir la P, el operador P vector al cuadrado como un término que depende solo de R, que es menos h barra cuadrada por el primer término del Laplaciano. Y el segundo término es la suma de los otros dos, el que depende el que tiene la segunda derivada respecto de teta y el que tiene la segunda derivada respecto de phi. Pero si ustedes van atrás en lo que, a lo que vimos la clase pasada, esos dos términos, esas dos que, que tienen derivadas respecto de teta y de phi, son justamente los términos que aparecen en el operador L cuadrada. Entonces significa que en vez de esas dos derivadas podemos escribir simplemente el operador L cuadrada. L cuadrada entre R cuadrada. Entonces se nos simplifica mucho el operador P cuadrada que aparece en la ecuación de Schrödinger. Se escribe simplemente como un término en R, que lo podemos llamar PR cuadrada, ¿verdad? Más el término L cuadrada entre R cuadrada. Entonces cuando sustituyamos en la ecuación de Schrödinger vamos a tener P cuadrada entre 2M, que va a ser PR cuadrada entre 2M más el segundo término que va a ser L cuadrado operador entre 2M R cuadrada. Ese es el término centrífugo, pero ahora como operador, no como número C. Hay que tener cuidado con eso de la P cuadrada, es P, P, P cuadrada sub índice R, pero es, es, un, eh, es un operador que depende de una manera un poco complicada del, del, de la variable R y, se, y de su derivada. Aquí hay diversas formas como se puede escribir. Si, si ponen ustedes P índice R operador como... Dice la ecuación 1261. o sea, menos ih barra por la suma de estos dos términos, parcial respecto de R más suma entre R. Entonces, al elevarlo al cuadrado, obtienen ustedes la forma correcta para T cuadrada en ICR. Pero ojo, se dan ustedes cuenta que PR no es simplemente menos ih barra parcial respecto de R. Así no funcionan las cosas en, en coordenadas esféricas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, salen dos términos, menos h barra parcial respecto de r más 1 entre r. ¿Mm? Bueno, el caso es que entonces ya tenemos el operador hamiltoniano, es que se pone, mete a la ecuación de Schrödinger, este, en términos de variables esféricas y nos queda en esa forma muy bonita que está en la ecuación 1262, el primer término que depende solo de r, el segundo que tiene 1 entre r cuadrada, pero el operador... L cuadrada, que ya sabemos cómo manejar, ya conocemos sus funciones Y el potencial, que depende solo de R, de la voy a ver. O sea, ya tenemos el problema separado en la parte radial y la parte angular. ¿Bien? Profesora, tengo, ¿Sí? tengo una, una pequeña duda. Sí. Justo, justo, bueno, en la página anterior, eh, no se sé si puede regresar rapidísimo. Ahí, justo cuando estamos definiendo P... Ahí nos, nos está diciendo que usamos la, la ecuación 12.36, ¿no? Sí. Pa para, para hacer... 12.56, eh, eh. sí. Ah, ah sí, la ecuación 12.36. Ah, sí, sí, justo. Sí. En, en, lo que me queda duda es que cuando, cuando regresamos a la 12.36, tenemos como una menos h barra al cuadrado. Y, claro. a, y ahí me quedó duda de en qué momento desapareció. Ah, Sí, la L cuadrada es la que lleva menos H barra cuadrada. Acuérdense ustedes, es por razones dimensionales. El momento angular tiene unidades de acción, ¿verdad? Entonces, no. regresamos a la que teníamos ahorita. Sí, entonces, es que... Eh, ah, sí, la P cuadrada es menos H barra cuadrada por el Laplaciano, o sea, queda este queda L cuadrada ya con las unidades correctas. O sea, la, la P, fíjate incluso dimensionalmente uh -huh. cómo, cómo sí resulta. Porque si, si multiplicas a los dos lados por R, no más para ver la, el, el tema de las dimensiones, por uh -huh. R cuadrada, entonces del lado izquierdo te va a quedar P cuadrada R cuadrada, que tiene unidades de acción. Sí. Y del lado derecho te queda algo que tiene unidades de acción. Entonces, sí están bien las unidades. o sea Ah, ya, ajá, sí. Sí, okay. sí, sí, sí, ya, ya, muchas gracias. <risa> o sea, más, más bien la, la h barra de la ecuación anterior, o sea, de la 1236, sí. es más para hacer más notorio el, ese cuadre de unidades, ¿no? Sí, Por, sí, se ah. metió la h barra cuadrada desde que metimos la ecuación de ahí en valores, para que los números cuánticos L y M salieran adimensionales, que salieran okay. puros numeritos, ¿se acuerdan? Va, perfecto. Gracias. Okay. Sí. Bueno, entonces ya tenemos esto, que pues, es este, un resultado precioso, muy, muy útil: la ecuación 1262. El Hamiltoniano expresado en la parte puramente radial, la parte angular y, este, y el. Bueno, la parte radial de la energía cinética, la parte angular de la energía cinética que se interpreta como un potencial efectivo, ¿verdad? Y este que es el que depende de los ángulos, pero ya la dependencia ya, ya quedó subsumida, pues. Entonces tenemos ya nada más la L cuadrada y este, la parte eh, del potencial que es meramente radial. Y eso significa, entonces, que las soluciones de la ecuación de Schrödinger eh, resultan factorizables no solamente en la parte angular, que ya la factorizamos. recuerden ustedes que los armónicos esféricos los escribimos como eh, YLM igual a E a la IM phi, la parte de, de, que depende del phi, por las PLM de teta. Y bueno, ya de normalizadas. Pero ahora multiplicamos esas YLM phi por una función meramente radial, y esta factorización puede hacerse siempre, siempre para cualquier problema de fuerza central. O sea, la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación este, que no tiene número, es h operador aplicado a psi, igual a, y entonces ponemos todo el operador, pero ya expresado en las variables esféricas, en coordenadas esféricas, lo que acabamos de obtener en la página anterior, operando sobre este la psi escrito, expresada ya con factorizada, ¿no? La parte radial por la parte angular. Ya la parte angular ya no la tenemos que factorizar más porque ya sabemos que son los armónicos esféricos. O sea, operamos ahora sobre ese producto de R R Y LM, operamos con el operador este, L cuadrada y ya sabemos que, que lo pode, podemos sustituir la, el operador L cuadrada por sus I en valores. Porque, L, porque ya resolvimos esa ecuación de I en valores. O sea, L cuadrada aplicado a Y, sabemos que nos da H barra cuadrada L por L más 1, multiplicando a Y. Entonces, eso es lo que se hace aquí en esta ecuación sin número. Con lo cual nos queda exactamente esta ecuación de Schrödinger ya reducida a una sola variable, a la variable radial, porque el armónico esférico aparece ya solo como, fíjense, ya solo aparece como un factor, o sea, se puede, pueden ustedes dividir entre lm porque nunca es cero, ¿no? Y con eso les queda una ecuación diferencial para la pura función, la pura parte radial de la, de la psi, que es la ecuación 1265. Ya se re, redujo el problema a un sí. problema en una sola dimensión, la ecuación radial de Schrödinger ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces cualquier problema de fuerza central, ustedes ya saben, lo único que tienen que hacer es escribir la ecuación 1265, meter... El potencial central del que se trate, que si es el de Coulomb, que si es el de oscilador armónico, que si es el potencial de Morse, de que sea, siempre y cuando sea central, ¿verdad? Solo dependerá de la variable radial. Resuelven ustedes esa ecuación diferencial y con eso ya obtienen la solución radial, la multiplican por el armónico esférico y ya tienen la solución completa. Aquí hay dos observaciones que hacer respecto de la 1265. Una de ellas es que recuerden que el primer término, del operador P cuadrada índice R, no es simplemente la segunda derivada respecto de R, sino que, como vimos anteriormente, es el cuadrado de este operador de la 1261, ¿sí? Que se puede escribir como está en la 1260, o lo pueden escribir ustedes como en la 1259. Lo más fácil de recordar es la primera expresión de la 1259 r cuadrada igual a menos h barra cuadrada de r cuadrada, derivada respecto de r, de r cuadrada parcial respecto de r. Yo digo derivada y no parcial porque ya me olvidé de las otras, ya eliminé la teta y la pi, entonces esto ya es derivada total, ¿no? Bueno, entonces esa es la ecuación diferencial que hay que resolver. Se, resolvió, se, se simplificó, se volvió un problema en una sola dimensión. Lo cual no significa, significa necesariamente que ustedes puedan encontrar fácilmente la solución, porque para un potencial, aunque sea radial, pero un potencial arbitrario, una forma arbitraria de la función aquí bdr, no necesariamente la ecuación, esta ecuación diferencial tiene una solución algebraica, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro problema. El caso es que esta es una ecuación válida para cualquier problema de fuerza central. La segunda observación es que en la ecuación 1265, la R, la función R, que es la en función de energía para esta eh, ecuación, eh, no se le han puesto índices, números cuánticos, pues, pero obviamente los tiene. O sea, esa R, esa, la solución R mayúscula, depende de los números cuánticos L y m naturalmente, ¿verdad? Porque qué? Porque la, aquí está la L y porque aquí tiene M. De hecho, la ecuación de ese 65 nos dice que la R va a depender en general del de L, del valor de L. La M no aparece, el número cuántico magnético, la, la, el, el índice M no aparece. Entonces ahí hay una, lo que se llama una degeneración, ¿verdad? O sea, eh, para, para estados con diferentes valores de M, de la proyección del momento angular sobre el eje Z, eh, la ecuación diferencial 1265 es la misma. Y significa que la solución R y la energía E no dependen del número cuántico magnético, del número cuántico M. Entonces, ahí hay una degeneración. Este, eh, entonces, en realidad hay que ponerles subíndices aquí a, a la E y a la R. a La, la R debe ponerse y, e, R, M y N también. Si llamamos N al número cuántico principal al que se refiere a la energía, ¿por qué? Porque la ecuación 1265 me va a dar diferentes soluciones posibles, R mayúscula, para diferentes valores de energía. Si piensan ustedes en un, en un problema de movimiento acotado, como el que mencioné, como el, el problema este atómico en general, o sea, el problema colombiano, el potencial de Morse, o el potencial de, de, de, de, el, al que está sujeto un electrón en cualquier, este, una partícula en cualquier eh, problema de fuerza central. Eh, si, si está amarrada la partícula, hay estados estacionarios con diferentes energías, diferentes eigenvalores para la energía, son eigenestados de la energía. Por lo tanto, las eh, funciones R van a ser eigenfunciones de la energía, ¿verdad? Y eh, van a corresponder a, un, a diferentes valores de un número cuántico que normalmente se llama, se le pone N, subíndice N. Entonces, en realidad hay que poner E subíndice N, L, porque dependen del valor de la solución R y dependen del valor L del momento angular, ¿de acuerdo? Este, ya cuando resuelvan ustedes la ecuación 1265 para un problema específico, verán que tienen que ponerles los índices N y L. El, el número cuántico M no aparece porque no, apare no aparece en la solución, porque no aparece en la ecuación 1265 en ningún lado. Pero si meten ustedes eh, a su partícula en un campo magnético que rompe la simetría radial, ¿verdad? un campo magnético dirigido en el eje Z, por ejemplo, ahí sí va a haber diferentes posibles proyecciones del momento angular que se van a ver y, este, y que van a y que van a dar diferentes contribuciones a la energía si, si la partícula está interaccionando con un campo magnético y entonces se rompe esa degeneración. Entonces sí la energía y la solución de la ecuación de Schrödinger van a depender de los tres índices de L, de N, de L y de M. Pero mientras no se rompa la degeneración, mientras sigamos con un problema meramente radial, o sea, de simetría radial, un problema central, este, hay, hay degeneración en M y las soluciones dependen solo de los números cuánticos N y L. ¿Quedó claro esto? Bueno, espero que sí. Y ya pronto van a ver ustedes cuando resuelvan el problema del átomo hidrógeno, que lo que hemos visto aquí les es sumamente útil, entonces yo les recomiendo muchísimo que lo repasen, ¿verdad? Para que tengan resuelta de una vez por toda la parte angular de cualquier problema de fuerza central. Ya, se lo van a, se lo, van a ver cómo les facilita mucho las cosas el, este, el saber manejar el momento angular orbital como un operador y el conocer, el haberse familiarizado con sus, ahí en funciones que son, los armónicos esféricos, y los en valores, nos, que nos da los hay valores para L cuadrada y Lz. Profesora, sí. entonces, bueno, voy, voy a intentar repetir lo lo que lo último que dijo, entonces, si hay sí. simetría radial, entonces sí. hay degeneración en, en M, sí y, y por, por lo que entonces, entonces los números cuánticos eh, dependerán de N y de L. Sí, entonces las la soluciones la para la energía y para la función de onda dependen solo de N y de L, sí. Ok. Y tengo, tengo una última duda, profesora. Ahorita eh, eh, eh, tenemos una descripción de la energía más general, o sea, acabamos de encontrar una descripción de la energía más general, ¿no? A agregando este término de barrera centrífuga. Sí. Eh, pero te tenía la duda de si en, en algún momento o en algún tipo de ejercicios habrá que eh, tomar en cuenta otras cosas para hacer aún más general la... o oh, bueno, no sé, entonces sería más sí. Sí. sí, sí, sí, lo que pasa es que ahorita estamos tratando con eh, problemas donde solamente interviene el potencial central digamos, por ejemplo, si pensamos en el átomo de hidrógeno, solamente ah. estamos tomando en cuenta el, el, el, la, la interacción entre el núcleo y la carga y, y, pero ahora supongo que tomas en, quieres tomar en cuenta que el electrón tiene spin, por ejemplo. Okay. Ah, ¿y cómo lo vamos a meter? ¿Verdad? Ese no está metido aquí. Y <ríe> sí, ese claro. va a dar lugar a interacciones también este, y además a ciertas propiedades de la función de onda. Entonces esto es así como que la aproximación primera, la más, la más burda de todas. Como si okay. el átomo consistiera solamente de una carga positiva y una carga negativa y nada más. Sí. Ajá. Pero, okay, pero, pero sí te da lo básico. Te dice mucho ya esto, pero no te dice todo. Eso es cierto. Claro, uh -huh. claro, claro. okay perfecto. Sí. Muy, muchas gracias. Sí. Entonces, yo lo tengo que dejar aquí. Este, lo voy, los, voy, los dejo en manos de, de Mario. Pero la próxima vez vamos a ver también algo sumamente interesante. Les va a gustar, yo creo. Y, les va, y va a ser una sorpresa para ustedes. Cuando eh, pasemos a representar el, momento, el operador de momento angular en términos de matrices. Ustedes saben que los operadores se pueden expresar con, en términos de matrices. Y eso vamos a hacer con el momento angular. Y, este, y ahí va a haber sorpresa para ustedes. Bueno, entonces, ahí los dejo y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Ah, oigan, no salieron muy bien en general en, en, el, en este primer examen. Yo creo que tienen que, este, que aplicarse más, ¿eh? Pónganse las pilas con el curso, porque si no, no lo van a no, no lo van a aprovechar como, como debiera ser. ¿no? Entonces, este, sí es importante que repasen ustedes, que estudien, que hagan sus tareas. Y nos vemos la próxima semana. Hasta muchas gracias, muchas gracias. gracias. Hasta, Hasta luego. luego.